Señor Pinto. El niño Aneudi José Paula Holguín de 5 años de edad necesita una intervención cardiovascular su familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para la cirugía se está ofreciendo un sorteo profundo a esta operación para el 11 de julio ¿Eh? es hijo de nuestro hermano y amigo Meca mi primo mi familia, activo, como nos decimos cariñosamente. Y yo quiero que todo el mundo eh, ponga un granito de arena porque Meca es una botella de miel, como dice. Una persona eh, muy amiga nuestra y una persona buena, amable. Este angelito necesita la ayuda. Para aportes, llamar al 809-780-8004. 809-780-8004 con Aneu y Paula. Cuenta de ahorro es 8107-4904-4-Rossi-Lenny-Holguín. Del cual, Banco Popular. Del Banco, Popular. Banco Popular. Popular. Así es, mi hermanito. Así que a toda la gente de San Francisco de Macorís, el pueblo más solidario que existe y el pueblo más creyente que tiene el país. Amén, así es. San Francisco eh. de Macorís. Vamos a llevar a este nene que nos necesita hoy, señores. Claro. Hoy, cual, ese niño quiere vivir, por favor. cualquier Atención, San Francisco de Macorís. Cualquier cosa... Eh, que usted se le haga difícil comunicarse con los números que hemos dado. Usted puede comunicarse con nosotros, con Camila. Canal, con, de la familia musical. De la, la canal. de la familia musical o venir al canal. Así eh, o llamar o, o llamarme a mí que yo voy a, la, a donde sea, a las 4 o 5 de la mañana, donde quiera. Cualquier aporte es, será gratificado con una bendición de Exacto. parte de papá Dios porque nos necesita hoy. No, As, no, Ernesto, como tú dices, eh, no importa donde esté nosotros vamos allá. Claro, claro. O si sea, hay que ir a Rabochivo, bueno, a Rabochivo. No, en Rabochivo vive ah, la familia, la familia tú. vive en Rabochivo. Ah, ok. los rieles, sí. los rieles, los rieles. No, cualquier que, que, que, que, que, que nosotros vamos allá. Sí, donde quiera. Porque ese niño hoy lo necesita. Así que ya saben, gracias a Néstor uh, y a todos los muchachos por hacerse eco. de este caso, el Meca. Claro, dentro, Meca, mexicana, nuestro hermano. También, nuestro compañero de trabajo. Y hoy ese niño, por favor, San Francisco de Macorís, una vez más reiteramos, nos necesita, quiere seguir viviendo, seguir luchando. Mire qué bello es el niño, lo bendiga. Parece hijo, hijo de Ernesto. ¡Ah! Me amable! ¿Te, te, qué ¡Meca, ayude, atención! Me a mí el niño en el te pelo ayude, también. Te ayude. Claro. Ah. No, destacar que eh, los boletos para el sorteo profundo de ese de ese niño, pues estarán, estará vendiendo aquí en Telenor. Y en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí podrán eh, encontrar más fácil verdad el, el boleto para que pues, lo puedan comprar y participar en el sondeo profundo al, al niño. Y como saben, como ya tú dijiste Néstor, pues estaremos aquí en Telenor, eh, ustedes, y ustedes en sus redes, yo en la mía también, pues para que se pongan en contacto con nosotros y puedan aportar, no solo con el sorteo, sino con un aporte directo para eh, la operación de ese niño de cinco años, hijo de nuestro Hermano, colaborador mira. y amigo Meca. Así es, así es. Señores, seguimos con más información.